En la medida en que tengamos expectativas más realistas, en esa medida nos vamos a frustrar menos. Si tú tienes expectativas demasiado, demasiado elevadas de la Navidad y luego nos venden un poco esta idea de que no, en la Navidad suceden milagros y, y, y todos, y voy a llegar a la cena navideña y, y aunque estamos mmm, muy conflictivos como familia y nos agarramos del chongo, esta Navidad todo va a ser diferente y nos vamos a hablar bonito, que va a entrar en el espíritu de la Navidad y mágicamente... Eh, Va a solucionar todo. De repente podemos tener, no así, pero de repente podemos tener visiones demasiado, expectativas demasiado altas de, de la Navidad, de los temas emocionales que vas viviendo. O lo contrario. Y de repente podemos caer en eso de no, no, no, a mí me choca la Navidad, es puro materialismo, ay, oh, tengo que ver a la familia, no, bueno, y entonces la tía me va a preguntar que por qué sigo soltera y me, y me van o me van a preguntar este, mi hermano que, que si ya me subieron de puesto con esta actitud arrogante o me va a eh, preguntar el, el, el primo latoso que cuándo voy a tener el segundo hijo o el tercer hijo o el cuarto hijo y temas que nos pueden tocar, y entonces podemos decir: Ah, no, quiero sobrevivir esta vida. Porque esas expectativas también pueden hacer que sea más difícil la vida. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas? Te invito a que las compartas.